Como es eh, manejo, eh, uno, dos, tres. Bien arriba! No, y okay. se lo damos en... Como vino lo extermino, vino mi son alicantino Solo eres un puto pichón como vino, voy a sembrar tu destino Soy la piedra en tu camino, tú te vas a tropezar Mientras tanto te termino, tú no tienes el nivel Para llegar a tu destino, por eso con el papel O en un micro te fulcino, yo con acá no estoy en el podio De lo alicantino, a ti te toca ser mayordomo de asesino te ha quedado claro, te disparo como a Hawk, contigo ni me comparo, yo lo tengo claro, bro. Yo supero el escalón en el último escalón, super su es resbalón y es malo. Ten cuidado con la longitud o con la amplitud, yo siempre tengo la virtud, sueno como el gran pifú, a ti te falta actitud. Lo único que queda esta noche al puticlub, tu virtud, te dejo como un iglú. A ti te faltan las frases, también tu talento y tu milú, no puedes compararte porque yo te meto punch Bastante para que tu cráneo crunch haga Por eso soy u-maga Creo que en el look cagas Por eso ahora mismo eres gordo como u-maga Y delante de España yo estoy bajando tus bragas ¡Tiempo! For wow. real ¿Lobo no, estás ready, verdad? Soy u-maga Es normal que aquí no la... Yo soy una freidora, tú lo mejoras, hijo Porque vine a freír a los EPSIS a domicilio yeah, yeah. No puedes hacer nada Improviso dentro de este boom bam. No es por los tatuajes, no seas patético El peor barro de España es el más tranquilo de México ¿No lo entendiste? Uh, lo siento, qué triste No le pongas empeño Yo soy como en jet lag, te vine a urinar el sueño no. Que no la captas, y se te rompe la garganta. No puede ser mejor, te juro que yo estructuro y le mato pasión. Le corto la yugular, como no, esta es la mejor edición, en vaca de host y lobo de campeón. GG. ¡Oh! para mi hermano, coño.